Y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para que lo ayude. Esa señora es capaz de desprenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su nuevo y sus nietos. Cuando llega se da cuenta que se han mudado a un barrio peligroso. Pero doña Antonia encuentra ese barrio,